¿Qué tal amigos ruferos? Uh, bienvenidos a otro video más uh, de Roofing. Y el día de hoy traigo unos puntos bien importantes que uh, son los que me han enseñado a mí a, a cómo ganar trabajos en la internet. Especialmente estoy haciendo un video a cómo ganar trabajos en Google o cómo poner tu compañía en Google. Ya ves que si tú quieres ir a un restaurante, uh, tú buscas a... Uh, uh, ¿Quieres tacos? Pues le pones tacos ahí en, en el mapa de Google. Entonces te encuentra las uh, taquerías más cercanas o las taquerías que están en la primera página. Entonces, uh, todo este trabajo de, de Google con las compañías que te ponen ahí en Google uh, es un trabajo de quién es el mejor en, en estar peleando, uh, se puede decir peleando, por tenerte ahí en la... Ah, por tenerte en la primera página, ya ves que si le pones algo ahí sales entonces ahí te va diciendo cómo ah, en, qué, en qué número de página estás cuando te mandan el reporte ah, yo cuando inicié esta, mi, mi compañía ah, la hice me registré con el estado y cuando me registré con el estado no sé cómo se dieron cuenta que era una nueva compañía y me empezaron a llamar. Entonces, como yo no sabía, me dijeron, mira, te ponemos en la página de Google, nos paga 50 dólares al mes y, um, y, y te vamos a poner ahí y vamos a dirigir los, lo, tu, tu página. Entonces, uh, pues yo lo inicié porque miré que era algo bonito, algo que no tenía mucho que perder y mucho que ganar. Y yo siempre que, quise tener mi compañía en Google, pero lo que yo no sabía es que es una página que tiene, tienen que estar actualizando constantemente porque si no, pues te vas hasta la última página. Entonces aquí es donde uh, tienes que saber qué compañía contratas para que te maneje tus negocios. Uh, una, que, um, una cosa muy importante es que te des cuenta esa compañía cuántas... Uh, ¿Cuántos empleados tiene? Hay compañías que tienen que ese mismo empleado, el mismo que te controla tu, tu página, te está controlándosela a otras 40, 80 personas. Entonces es el problema que yo tuve con una, entonces ahorita estoy con otra y ellos, uh, él me dice que um, me, ellos controlan como 20 cada persona. Entonces tienen tiempo para estar trabajando en todas porque si no te abandonan y ya luego no entran llamadas. Entonces, algo que yo quiero explicarte, cuando tú empiezas tu página de Google, puede tomar hasta seis meses para que aparezcas en Google, para que Google te reconozca que eres una compañía legal, de que estás todo bien. Entonces, ahí eh, se da cuenta de que tú eres alguien, alguien ah, ah, legítimo y por eso es que se tarda como seis meses, entre tres y seis meses fue que me dijeron ellos y efectivamente así fue cuando empezaron a entrar más llamadas. Estuve con una compañía que, la primera era de California, esa sí no, no la recomiendo mucho, pero la segunda que estuve se llama Town Square Interactive, uh, creo que son de, de Carolina, algo así de Norte Carolina y ellos pues, pues muy bien lo que pasa que ya después no hubo mucha comunicación pero también fue una compañía que me ayudaron mucho me y estoy muy agradecido porque me ayudaron en su momento y um, hoy en día estoy con una compañía que se llama Plum, Plum Marketing también está en Norte Carolina, a ellos yo les pago uh, 400 dólares por sus servicios y y la verdad que hemos trabajado juntos y me gusta, hay mucha comunicación. Cuando yo quiero le hablo, le mando un email, hacemos una cita y, y pues nos ponemos de acuerdo. Y hay muy buena comunicación. Entonces algo que sí, um, que sí te aconsejo es que uh, te fijes con, qui con quién te vas a meter, que, que busques poquito porque uh, mi error fue que yo me metí con cualquiera porque no sabía. Y por eso lo estoy compartiendo, porque sé que hay personas como yo, cuando empecé mi compañía, que, que tal vez no, um, eh, algo les ayudaría. Entonces eso, eso, eso es, es uh, bonito. Y uh, um, eh, pues esta, de la Google Page, pues sí, eso, que te puedo decir? Yo inicié en Google, entonces le, le estuve llamando, había hecho trabajos para más personas mediante otras compañías, pero yo me los hice amigos, entonces um, les fui a decir, eh, comencé mi, nuev, mi propia compañía, me puedes dar un review, ya que trabajé en su casa, me puedes dar un review o ponerle like a mi compañía y así le fue poniendo, entonces así es como, como va creciendo tu página en Google, y entre más reviews tengas, uh, más, uh, más la gente te llama porque es como tú si vas a un restaurante, si vas a a un parque, vamos a decir, a donde sea que vayas, tú te fijas en a qué lugar quieres ir y dependiendo del número de estrellas, si está una en 4.5 y otra en 5, pues es bien probable que vayas a la más alta. Y entonces eso es bien importante, mantener los reviews. Mm, ok, ese fue el punto, el del Google Page, que es el más importante, pero de ahí... Lo que necesitas es preguntar por reviews. Pregúntale reviews a, a los clientes. Yo lo que hago es que a cada que termine una casa, a le digo, ¿me puedes dar un review? Claro, sí, porque hay veces que, que pues no pasan las cosas como, como uno quiere o a veces que los clientes son exigentes. Y pues ahí obviamente que no les voy a pedir review porque me pueden dar pocas estrellas. Entonces cuando yo sé que el trabajo se uso bien y que están contentos, pues... Uh, les pido un review y, y muchas veces, si se los pides nomás, no te lo dan. Pero lo que yo hago es que en ese mismo momento que acabamos la casa, le digo, me regala cinco minutos para que me des una review. Ahí ya si no sabe, yo le digo, ¿cómo le haga? que le escriba? Y ahí le, le ponen el review. Ah, también lo que hago es que voy a mi, a mi Google Maps y busco, ah, le pongo... La, el link de mi compañía Y se los mando por mensaje Le digo oye me puedes dar un review por favor me, Te lo agradecería mucho Y pues usualmente si haces un buen trabajo Te van a, a dar a, a, a dar un, un review bueno mm. Ok Entonces mm, Pues todo esto Viene siendo un círculo El Google Page es lo más importante Agarrar reviews. ¿Qué, ¿Qué más es lo que te ayuda a agarrar buenas reviews? A mí me gusta caminar alrededor con el dueño, caminar alrededor de la casa, mirar si algo que él mire que está todo bien antes de uno, pues irse de ahí, que, que esté contento. Y, y eso les gusta mucho porque pues, no cualquiera persona lo hace. Ya tú te estás poniendo un tiempito extra para satisfacer 100% al, al, al, al cliente um, y otra cosa que yo sé que a, a muchos nos pasa o, o nos ha pasado que es a veces imposible de que no haya liqueos en las casas porque somos seres humanos cometemos errores eh, se mojan y uno no, hay cosas que uno no puede controlar uno anda agarrando los trabajos uh, los trabajadores, pues, pues cada quien trabaja diferente y hacen algo mal, porque a nadie le va a importar más tu compañía que a ti mismo, ¿ok? Entonces, lo que yo hago es que voy lo más pronto posible. Yo sé que hay muchas compañías allá afuera que si tienen un liqueo no regresan, y, y yo, estoy, yo voy a todas, porque yo mi trabajo no lo hago simplemente por dinero, sino que también lo hago para para satisfacer al cliente y para hacer un buen servicio que para, para eso me están pagando para eso ellos son mis patrones entonces ah, pues ese es un pequeño círculo que te va a ayudar a, ayudar a agarrar reviews ah, te, te recomiendo esta compañía de Plum Marketing ah, este, son muy buenos, siempre me hablan, están bien atentos como lo dije pago 400 dólares al mes pero esos 400 dólares con un trabajo que hagas, pues con ese, con eso desquita el dinero. Um, acabo de hacer algo bien bonito que, que lo, lo, se me vino a la idea porque lo miré de otra compañía. Compañía de las que me ayudaron a mí a, a, a iniciar mi, mi compañía, que me dieron consejos. Les miré que hicieron este y aquí hice algo bien, bien bonito, bien, bien, bien chévere, bien... Cómo se dice, bien, uh, bien chido, <risa> Ok, Mira, hice un flyer de mi compañía, entonces esto es lo que yo les, lo que yo les voy a, lo que yo les voy a dar a los dueños, lo que tengo aquí es por qué, why choose Salazar Roofing, por qué escucha, es, escoger Salazar Roofing. Entonces, uh, algo bien bonito que yo empecé a trabajar son los vales de metal uh, y ya los dueños lo miran les enseño que por qué por qué usamos vales de metal porque es una mejor alternativa para la casa de ellos um, no sé si lo había dicho antes pero lo que yo digo aquí en el valle es que como aquí corre mucha agua es donde hay mucha erosión del agua y, si, y a veces que hay un liqueo en el valle y para arreglar ese líquido pues tienes que quitar todo el valle y va a salir arriba de los mil dólares, casi, pues, un y se lleva mucho material. Entonces, así les digo, pues, con este ya te evitas esos problemas, se mira más bonito tu casa y, y hace un desempeño más, más mejor, ¿ok? Aquí tengo, pues, el logotipo de mi compañía, uh, usamos Owens Corning de esta teja, uh, aquí, pues, el número de teléfono, el email. 5 años de garantía de mano de obra en nuestro trabajo. Uh, somos locales y, y nosotros mismos hacemos los trabajos. Y también dice que instalamos los mejores productos en el mercado. Entonces, algo bien bonito, mira. A que, que lo hice. Y, y pues vamos a empezar a trabajar con esto este año. <coughs> Perdón. Um, amigos, pues a. Uh, ha sido un placer para mí este corto video, uh, ojalá y te ayude de mucho. Perdón a los que no les puedo contestar los mensajes, no es que no quiera o no pueda, o no es que no quiera, perdón, simplemente es que uno está ocupado y a veces no se puede en todo. Uh, videos que quieran que haga, pues yo con mucho gusto, uh, todo, pues ahí estamos trabajando, ¿verdad? Porque, porque el, uh, el tiempo, pues hay veces que es, uh, es limitado y, y pues hay muchas cosas que hacer. Pero aquí estamos para servirte a ti porque pues uh, creo que esa es, uh, esa, esa es mi filosofía. Ayuda a los demás para, para que te ayudes a ti mismo. Entonces, uh, amigos, pues es un placer para mí. No olvides darle un like, suscríbete aquí abajo, uh, compártelo con tus conocidos. Uh, pon un comentario, cualquier comentario ayuda para que más personas vean estas estos videos y que más personas estén a, a, informando más y aprendiendo más cosas, porque los hispanos estamos triunfando, triunfando en Estados Unidos y, y lo podemos hacer, simplemente se requiere poquita disciplina, pero cualquier cosa que tú quieras hacer la puedes lograr, no necesitas ni saber inglés hasta eso, los teléfonos la aplicación, ahí puedes hacer todo y, y no, no hay imposibles en la vida, así que échale ganas, si tú te sientes que no puedes pues tú así te sientes pero cualquier persona que quiera hacerlo ah, lo puede lograr entonces ah, aquí estamos muchachos trabajando echándole ganas y, y ah, cuídense mucho por allá donde andan porque este trabajo sí que está peligroso está pesadito ah, pues sí pues que es de mi parte esto es todo amigos y nos vemos hasta la próxima